Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro Aporta, el dato público en una sociedad digital. Muy bienvenido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Germán Beteta, y muchas gracias por asistir a, a este acto en esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Eh, hacemos eh, entre los dos una breve presentación y luego dejamos... Eh, el ...que inicie el encuentro. Le cedo la palabra al secretario de Estado de Administraciones Públicas. Muy buenos días, señoras y señores, querido secretario de Estado eh, de Telecomunicaciones... ...y para la Sociedad de la Información. Sin duda, es un placer para mí el poder estar... ...con todos ustedes estos momentos eh, y poder participar en este evento importante... Eh, por el valor que tiene la divulgación y en lo que es el mejor conocimiento sobre el valor que puede tener y generar la información pública, entendiéndola como lo que es también, o lo que al menos puede ser también, un factor de crecimiento económico. Y este evento se desarrolla bajo el lema el dato público en una sociedad digital y considero que en estos tiempos es uno de los mejores lemas que podían haberse elegido. Nuestras administraciones públicas ya llevamos años apostando por iniciativas de datos abiertos que se ponen a disposición de los ciudadanos y también se ponen a disposición de las empresas y de los emprendedores. Eh, en todo caso, eh, es obvio que hay que velar que esta apertura de datos debe darse con las eh, correspondientes garantías, el buen servicio y la durabilidad en el tiempo. Pero hoy en día es evidente que cualquier organización pública tiene y debe manejar y examinar sus datos desde al menos tres perspectivas. La primera es la de sus clientes directos, es decir, hay que tener en cuenta las necesidades y las expectativas de estos clientes directos. La segunda visión intenta a, a orientarse hacia ver cómo ese mismo dato puede servir a intereses estratégicos y funcionales del conjunto de la organización. Y hay una tercera visión, complementaria y más amplia, a través de la cual eh, podemos ver eh, que eh, debe de enmarcarse en un plan estratégico que tenga la organización que emite ese dato. Conjugar estas tres facetas, mediante la puesta a disposición de los propios datos en un formato reutilizable para uso automatizado, redunda en la creación de riqueza para el conjunto de la nación. También fomenta el emprendimiento, ayuda a la generar empleo y se ha valorado en una posibilidad de generación de al menos 4.500 puestos de trabajo al año. Y sin duda también, y eso es muy importante Dalas a la imaginación, dalas al emprendimiento, dalas a pensar cómo, pasando de la musas al teatro, se puedan aprovechar los millones de datos públicos para convertirlos en oportunidades de negocio. Pero, por toda parte, la reutilización de la información del sector público no sería posible, sin duda alguna, sin la colaboración y cooperación y, al mismo tiempo, la coordinación, de los actores e impulsores del proceso y del resto de los centros directivos de la organización. Y en este sentido cabe recordar el convenio que desde julio del año 2013 liga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de fomentar la apertura de la información del sector público y fomentar su reutilización, así como... ...llevar a cabo esa encomienda de gestión que faculta a Red.es... ...para realizar actuaciones tendentes a la creación de nuevos servicios... ...que estén basados en esa reutilización de los datos del sector público. Toda la colaboración y trabajo por parte de los departamentos ministeriales... ...en el campo de la reutilización hubiera tenido un valor relativo sin la dedicación de Red.es y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que sin duda han fomentado la cultura de la reutilización en la información del sector público tan necesaria y llevar a la práctica una serie de elementos que han situado a España, a nuestro país, en el segundo lugar, según el cuadro de mandos de la información del sector público de la, de la Comisión Europea Datos del año 2013. Todo ello ha sido posible, sin duda, gracias al esfuerzo de los responsables, de los técnicos, de los encargados de esta labor en los ministerios, en las comunidades autónomas y también en nuestras corporaciones locales. Y quiero poner como ejemplo al citar que el 42% del conjunto de los datos publicados en la web de Aporta corresponden a organismos pertenecientes a la Administración del Estado. Pero también es de justicia puntualizar y decir que en cada ministerio ya se han formado equipos de reutilización de la información del sector público de carácter multidisciplinar que están dotados de un líder o coordinación que lleva a estas actuaciones y que pone en contacto a los, entre comillas, propietarios de la información que puede ser publicada con el equipo tecnológico que lo pone en servicio para que sea utilizado en las distintas sedes. Es un enorme esfuerzo, es cierto, es un esfuerzo que además requiere recursos humanos y que se están dedicados en un momento en el cual los presupuestos no están en su momento más eh, crecido y que en consecuencia este esfuerzo que es adicional a sus tareas habituales o clásicas les cuesta mucho el poder llevar a cabo y, sin embargo, se está consiguiendo. Hay un elevado nivel de coordinación también con las comunidades autónomas y con nuestros ayuntamientos. Ya existe y funciona un grupo de trabajo de reutilización de la información del sector público dentro del Comité Sectorial de la Administración Electrónica en el cual se canalizan las, inicia... las iniciativas y las informaciones y están representados, como es lógico y natural, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, la Secretaría uh, de Estado de Administraciones Públicas, la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias. Y otro claro ejemplo que deseo indicar es eh, la reutilización de la información en el sector público, que desde una perspectiva parcial que ya hemos puesto en marcha a través del portal de la transparencia desde el pasado mes de diciembre. Eh, esto supone, sin duda, un antes y un después en cuanto a esa necesidad de proporcionar a los ciudadanos informaciones públicas, sobre todo en el campo organizativo, normativo y económico. Y es además el hacer posible el derecho a... ...acceder a la información concreta y puntual por parte de nuestros ciudadanos. Y no quiero terminar sin dejar de mencionar la necesidad legal de transponer en plazo... ...la nueva Directiva Europea de Reutilización de la Información del Sector Público... ...cuyo anteproyecto de norma, que ya ha sido visto por parte de distintos órganos del Gobierno está siendo sometido a información pública en este año y cuyas actuaciones se enmarcan dentro de la agenda digital de Europea. En este último año hemos conseguido logros y avances en el sector sector eh, que sin duda aprovecha datos públicos... ...que se ponen a disposición, genera riqueza y que son de índole variada y lo podemos ver por parte de los ponentes que hoy van a intervenir aquí, datos meteorológicos, estadísticas agrícolas, ganaderas, industriales o bien de servicios, datos de accidentes, datos sanitarios, de transporte, demográficos, de importaciones o exportaciones, de producción o de consumo. Lo que está claro, y creo que es evidente para todos, que cuantos más datos libere la Administración, más posibilidad y capacidad de generación de riqueza y de negocio va a existir. Y, en consecuencia, cuantos más datos liberemos de la Administración, vamos a conseguir tener una herramienta adicional para luchar contra el desempleo. Y, además, y además que esto ya por sí solo era muy importante, además, vamos a contribuir a mejorar la vida de los españoles. Para avanzar en este camino al cual tenemos que seguir progresando, tanto en lo que es la reutilización y el reaprovechamiento de los datos e informaciones públicas. Tenemos que seguir trabajando en la senda que hemos acometido de transformar digitalmente la Administración. Nuestra Administración ha de colocarse en un punto de privilegio en el uso de las nuevas tecnologías para poder convertirse en un elemento más dinamizador de la sociedad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 más barata y más segura. Y existe en consecuencia una cooperación fluida entre estos tres agentes interesados, administración, empresa, ciudadanos, para ir avanzando en esta necesaria innovación continua y al mismo tiempo en la transparencia en los procesos administrativos, ya que se generan sinergias recíprocas que contribuyan a incrementar la productividad. Productividad, de nuestros empleados públicos y, al mismo tiempo, productividad en el sector privado. Y para ello estamos, y para ello estamos, y para eso tenemos que seguir avanzando, trabajando y aprobando este plan estratégico para la transformación digital de la Administración estatal, que, lógicamente, contemplará dentro de sus ítems la cuestión de la reutilización de la información del sector público como un elemento clave, como un elemento diferenciador. Y, en definitiva, y con ello termino, nuestro compromiso con la apertura y reutilización de los datos de las Administraciones públicas debe entenderse como completo. Por tanto, en todas las actividades que llevamos a cabo, estamos poniendo ya nuestro máximo empeño diario en mejorar la disponibilidad, accesibilidad y visibilidad de los datos públicos. Y esperamos que este evento colaborativo que ahora estamos inaugurando sirva como embrión de ideas y, en consecuencia, facilite la diseminación cruzada de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha hecho referencia a la actividad económica que genera este sector... Según el último informe de la Asociación Multisectorial de la Información, en 2012 ya generaba un volumen de negocio de 1.100 millones de euros y daba empleo a más de 12.000 trabajadores y también es destacable que más del 60% de las empresas en este sector reutilizan información, eh, información pública. Asimismo, la apertura de la información pública y su puesta a disposición incrementa la transparencia administrativa y refuerza el compromiso político de la participación ciudadana. En este contexto, las acciones que estamos poniendo en marcha desde ambas secretarías de Estado tienen como principal objetivo mejorar e incrementar esta reutilización. Hacía referencia Antonio Beteta a la transposición de la Directiva 2013-37 con un anteproyecto que ya está en información. El anteproyecto aborda la extensión de la reutilización de la información como principio general amplía el ámbito de aplicación a bibliotecas, archivos y museos públicos, recomienda el uso de estándares abiertos y procesables de forma automática, modifica también el régimen de acuerdos exclusivos garantizando su transparencia y profundiza en los criterios para fijar las tarifas de acceso, reforzando la transparencia y limitando los importes a los costes marginales, salvo algunas excepciones. En paralelo a estas acciones legislativas, también estamos llevando a cabo acciones de fomento, que tienen su origen en la iniciativa Aporta, generada en el mandato de la Ley de 2007. Dentro de eso, hacía referencia el secretario de Estado de Administraciones Públicas al convenio de colaboración entre ambos ministerios, con la participación de Red.es, una de las actuaciones relevantes es esta, la realización de estos, de estos encuentros. Asimismo, se impulsan los trabajos del Foro de Colaboración Pública-Privada en materia de reutilización de información del sector público. Yo creo que hay que destacar también la participación en grupos internacionales como el Open Data Monitor o el consorcio SER-PSI 2.0. Quisiera destacar también el mantenimiento del catálogo de información pública, un servicio de asesoramiento y apoyo a organismos de la Administración que en el año 2014 ha atendido más de 700 consultas de más de 100 organismos y, las acciones, organismos y acciones de dinamización a través de portales web y redes sociales. En, en este año 2014, esta promoción de la cultura, de la apertura de la información y la reutilización, eh, lo hemos hecho a través de diversas iniciativas, eh, iniciativas en las redes sociales, se han elaborado seis informes sobre datos abiertos, ha habido más de 230.000 visitas al portal datos.gov.es, se constituyó el foro de colaboración público-privada eh, y la participación en los proyectos internacionales que mencioné antes.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 a más de 104 administraciones públicas y la impartición de sesiones de capacitación en organismos públicos como el INAP, el propio Ministerio de Administraciones Públicas o el Ministerio de Justicia. Y en cuarto lugar, el seguimiento, análisis, reporte y difusión mediante dos informes dirigidos a evaluar el valor económico de los datos abiertos Informes que están siendo ultimados a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la elaboración del mapa de situación de iniciativas de datos abiertos en España. Yo creo que podemos concluir que este, la reutilización de información del sector público es un área en la que España ha avanzado significativamente. Efectivamente, estamos en Europa en el número 2 de la clasificación que hace la propia Comisión, detrás eh, del Reino Unido, que tiene una tradición importante en estas eh, materias. En cualquier caso, creo que actos como el de hoy eh, nos van a ayudar a promover esta sensibilización pública de todos los actores, de todo el sector privado y también de la Administración en relación al valor de la reutilización de los datos abiertos. Con esto declaramos inaugurada este encuentro. Muchas gracias a todos.